Hola, bueno, lo primero que vamos a hacer es, eh, vamos a aprender a manejar la, la eh, balanza contadora, entonces eh, acá vemos tres paneles, el primero es el peso, o sea, el peso que hay en este momento, eh, la tengo como 72.6 porque tenía esta bandeja, y esta bandeja pues eh, tiene, eh, eh, tiene un peso, y eh, por eso voy a colocarle acá la tara en cero, Acá en este botoncito para que el, el panel de peso quede en cero. Y ahorita les enseño cómo sacar la tara. Listo. En esta, eh, en este panel vamos a colocar el peso unitario, o sea, el peso promedio unitario. Cuánto pesa una unidad. Ya. Y en este otro, en este otro panel, la máquina nos va a ir diciendo cuántos, cuántas unidades va equivalen al peso que vamos colocando acá. Entonces, el primer ejercicio que debemos hacer, ¿cuál es? Colocar la, la bandeja que vamos a aplicar y le quitamos la tara. ¿ya? de tal forma de que, lo, de que solamente nos vaya a pesar lo que vamos a colocar acá. Yo aquí ya previamente he contado 100 unidades de este producto. Ya. Entonces las voy a colocar acá porque ya sé que son 100 unidades. ¿Listo? Como ya tengo las 100 unidades, entonces ah, voy a hacer... Esas 100 unidades me pesan 50 gramos. Entonces, hago un, cojo la calculadora y divido. Eh, perdón, perdón, voy a, voy a dividir 100 dividido, perdón, voy a dividir 50 gramos dividido 100 unidades para sacar el precio promedio unitario. El peso promedio unitario me da 0.5. Listo, entonces quito nuevamente mi bandeja. Ya como tengo el peso promedio unitario, voy a colocar ese peso promedio unitario aquí. Entonces presiono este botón, el segundo botón y coloco ese peso, ese peso promedio unitario en este caso fue 0.5 y le doy clic en save nuevamente presiono el botón 0.5 grabo listo entonces voy a colocar acá voy a empezar a arrojar las unidades y vamos a ver que la máquina en la parte de abajo me empieza a contar ya, entonces ahí llevo 61 unidades y aquí tengo las 100 unidades. ¿Ya? Si yo quiero volver a, a, a pesar, entonces ya voy a dejar esto acá y voy a empezar a, a meter. Ya Ese es mi primer, ese es mi factor. Entonces ya empiezo a meter, a vertirle a la, a la, al recipiente más producto. Entonces aquí me faltan dos. Entonces, ahí tengo otras 100 unidades. Entonces, con esto nos necesitamos eh, contar normalmente. ¿Cuál es la recomendación? Siempre la base que nosotros, sobre la cual nosotros saquemos el peso promedio unitario debe ser por lo menos 50 gramos. Ya, entre más grande la base, pues más preciso va a ser la contada de los productos. ¿Listo? Esa es la forma como trabaja la contadora. Eh, si yo voy a cambiar otro producto, pues tengo que eh, borrar la información ¿Dónde lo borro? Acá donde dice CD, borro. ¿Ya? Y por ejemplo, si voy a colocar otro producto, entonces quito tara y coloco el peso promedio unitario nuevamente. Entonces, por ejemplo, si ya es otro peso, si es 0.1234, ¿ya? Lo grabo y hago nuevamente. Por eso es importante que esta información del peso promedio unitario esté en cada bolsa de cada producto que vamos a, a, a contar. Que vamos a contar con la balanza. ¿Ya? Esa es la forma como trabajamos, cada vez que nosotros vamos a hacer el cambio, pues borramos y con este botón, este es el proceso eh, repetitivo, sacamos tara y colocamos el peso promedio unitario de los productos que vayamos a colocar. Él, él acepta hasta cuatro dígitos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que entre más dígitos tenga, pues más precisa va a ser la medición que nosotros vamos a sacar. Podemos contar con esto eh, todo lo que son componentes en golf y podemos comp contar componentes en bronce. Bueno, toda esta cantidad de, de productos que muchas veces en nuestras labores cotidianas pues tenemos que eh, manejar para surtir nuestras tiendas. Listo, eso es todo. Eh, espero que la, la explicación haya sido clara. Cualquier inquietud pues me la dejan saber. Muchas gracias.